Es al mes de agosto en arenal se ya en plenísima temporada vamos a ver qué nos ofrecen en este espacio tan maravilloso que es como un paraíso aquí en marbella y bueno pues también van a tener buenas noticias porque van a seguir con estos días temáticos y en el cual también tenemos la hora feliz han pensado en todo para disfrutar de todos los espacios tanto de la hamaca como del restaurante como de estas tardes aquí como estamos disfrutando nosotros Buenos buen días, buenas tardes, llevo aquí todo el día. Buenas <risa> tardes, <risa> sí, lo sé. Se pasa bien aquí. ¿Por qué no pasar un día entero en Arenal Beach? No lo merecemos. Los sí. que vivimos aquí sí. y los que vienen de fuera, que también trabajan mucho, se merecen un día en Arenal Beach. ¿También? Por supuesto, por supuesto. ¿Cómo empieza la, el verano en agosto? Bueno, yo había empezado la temporada, sí. pero agosto es eh, para los hoteleros el mes más fuerte. Sí. ¿Cómo se vive? En Beach? Pues bien, julio ha ido muy bien. ...y ya por fin de que tenemos nuestras hamacas... ...y nuestra zona beach, de playa y de está todo completo... ...fantástico y ahora en agosto pues... ...llevamos corriendo desde que empezó agosto... ...hoy no hemos parado... ...y ahora bueno, una escapada para estar con vosotros... ...bien, hay muchas reservas... Eh, ...estamos empezando también con más música... ...y cositas cada día, especialidades... Traemos para que la gente esté contenta, el pescado salvaje, hay mucho atún de barbate, nos está viniendo buenísimo, tenemos noches temáticas, mañana que es domingo tenemos a Monti Montero, que es buenísimo, flamenco moderno. Anima mucho, sí, ¿no? anima mucho, así que de día almorzar, paellita, pescadito, playa y por la noche a flamenquito con Monti Montero. Y luego la próxima semana seguimos con tierra y luce el domingo también. Y bueno, estamos planeando hacer algo entre semana, pero el momento a venir a disfrutar de los almuerzos en la playa con nosotros, cenitas aquí a la luz de la luna, que se está muy fresquito y muy bien aquí en el sofacito, cenando en una mesita, pues aquí estamos. La verdad es que tengo que felicitar también al equipo, todo el equipo de Arenalbis por el día que hemos pasado tan fabuloso, yo que he comido de entrante unas almejas que estaban fresquísimas, parece que estaban recién cogidas, sí. Fresca, fresca tanto la lubina como todo lo que he probado era una delicia y todo que se notaba fresquísimo eso es un lujo sabe que no te dé un gato por liebre aquí dais calidad y eso se ve cada día que venimos Sí, la verdad que daniel cossack que es nuestro chef mi socio hace cocina muy delicada muy cuidada cuida mucho el producto como siempre calidad precio yo siempre lo digo que en arena es lo que hay calidad precio ...intentamos dar el mejor servicio que hay en nuestras manos... ...y que la gente esté contenta, que venga y que vuelva... ...y que animen a los amigos a venir... ...y que vamos adelante con este restaurante Beach Club ahora... ...y bueno, contentos. ¿Y cómo se cuida la gente, porque yo he visto ahí en la playa... ...cuando hemos estado en la hamaca, la gente pide fruta... Sí. ...y tenéis un servicio... ...quedáis personalizado a cada persona lo que pida... ...tanto si quiere sí. agua, quedáis vuestra sí. botella de agua fresquita... ...para que la gente se deshidrate, sí. como fruta... ...bueno, lo que cada uno pida, tenéis sí. el servicio ahí, ¿no? Sí, sí, tenemos las hamacas con servicio... ...además tenemos ofertas, eh, dos hamacas con botella de vino... ...con cava, con sangría, con champán y con fruta... ...a diferentes precios, partimos de la hamaca... Eh, ...la tenemos con agua incluida 6 euros... Porque lo que queremos es que estén llenas y que la gente venga y se siente y pase el día y que no le cueste tener que estar aquí, sino que después se queden con nosotros y coman, prueben nuestra deliciosa comida, que tengan nuestro servicio, nuestros deliciosos vinos, champán, nuestros cócteles. Hablando de cócteles, hacemos la hora feliz. ¿Qué es ahora? Ahora, sí. ahora tenemos la hora sí, feliz. Sí, la hacemos de cuatro a 6. Eh, mojitos y daikiris. Eh, ...hacemos eh, uno a precio normal y si piden dos, dos mojitos 10 euros... ...dos daiquiris 12 euros, uno pues sería a precio normal... ...así que a esta hora hay siempre mucho, la gente aprovecha la hora feliz... ...que está muy bien y hacemos todo con producto fresco, con fresas naturales... ...y los mojitos con nuestra hierbabuena en nuestro propio jardín que es... Fresca, más fresca imposible. Bueno, vemos también no solamente la playa, sino la que la gente eh, también gusta por estar aquí en esta terrecita chilada que y montada con los sí. puffs y la samaca. Y también es un espacio que tiene su ducha. Y aquí, bueno, pues se tumba uno con su mojito, que es la, la hora feliz, y se súper a gusto. Hemos visto aquí unas siestas que se han pasado aquí, unas parejitas divinas, ¿eh? y sí. digo, qué gusto se está aquí. Sí, sí, sí, la verdad que también los clientes, la zona esta del solarium, es, las hamacas son gratis. El que quiera pasar un día con nosotros y almorzar aquí, quedarse aquí con nosotros en dentro del restaurante, le damos la hamaca gratis o si consumen sus cócteles y sus cosas, también pueden pasar aquí la tarde y tumbarse y tomar el sol o ver el atardecer y estar aquí con nosotros sin tener que pagar nada añadido por sentarse en una hamaca o tumbarse. Calidad, precio fenomenal, porque has mencionado a 6 euros y la estamos viendo a todos lados a 10 euros la maca, y esto es un paraíso porque esto realmente es toda la, la arena, es arena pura, es totalmente de verdad eh, la todo el ecosistema y la gente aquí disfruta. Lo estamos viendo, por eso vamos a brindar, ¿te parece, sí. Isabel? Sí. Brindamos sí. por este verano, por el triunfo de vuestro personal. ...que son todos maravillosos desde el amaquero... A, ...puede haber contratiempo, puede haber porque es normal en verano... Con la calor hay de todo tipo y eso hay que disculparlo porque tanto el cliente que nos volvemos muy exigente como también eh, también vosotros soportar soportarnos bueno, y, ver, así que es el equilibrio verdad sí. y tenemos que felicitaros porque Gracias. es verano y por favor a todo el mundo que sea paciente tanto en los hospitales como cuando vamos a un restaurante hay que ser un poco pacientes que hay mucha gente en todo sitio así que vamos a brindar por eso por la paciencia de todo el mundo. Gracias. Gracias. Feliz verano. Salud. Feliz verano. Sí. Hablamos hoy, entrevistamos a Federico Golasanti, que es el jefe de sala de la Nalbis. Aquí estamos en Marbella, en la playa, en este mes de agosto recién estrenado. Y vamos a hablar de la profesionalidad, soy la hostelería. ...porque ya sabemos que la verdad es la experiencia, es un rango... ...y de eso hablamos hoy, porque es muy importante la hostelería... ...pues ser este profesional que recuerda los gustos del cliente... ...bueno, mejor que lo hable él, que es el profesional... ...y que bueno, hemos tenido un día pleno, todo lleno... ...y qué bonito es el verano, ¿verdad? Cuando se trabaja sin de bien, ¿no? ¿Cómo la hostelería en esta época? Tú que has vivido tanto... ...y la experiencia es un grado, se suele decir, ¿no? Sí, ¿Y qué decir un médico con mucha teoría si no tiene la práctica?... Pues eso le pasa al profesional como eres tú. Bueno, muy buenas a todos. Primero, muchas gracias por esta entrevista. Gracias a la gente de Arenal Beach por darme esta oportunidad, de darme a conocer un poquito y de poder ayudar en todo lo posible este este sector que es muy bonito, muy, de mucha pasión, ¿no? Como digo siempre, hay que tener pasión para hacer esto, porque también es, es duro, pero el que tiene la pasión es algo que ama mucho. Y bueno, yo llevo de, en, este, en este tema de los 14 años, con 34 que tengo, imagínense, más de media vida haciendo... ...haciendo disfrutar al cliente siempre que en lo posible, ¿no? Y bueno, y encantado de poder estar aquí con esta gente... En esta playa maravillosa que es Arenal Beach... ...con una comida exquisita, muy mediterránea... ...con nuestro chef Daniel, argentino... ...y Isabel, la propietaria... ...así que la verdad que muy contentos, como te digo... Eh, ...aquí he podido formar parte de grandes, grandes grupos de trabajo... ...el grupo Casanis, que les agradezco mucho... ...que he trabajado con ellos 6, 7 años... ...en Casamono, en Café Flores... ...por supuesto he pasado por, por Casanis también... Y, y la verdad que muy contento porque me, me han formado muy bien, me han terminado de formar muy bien y sigo aprendiendo, sigo aprendiendo y ahora quiero volcar todo mi conocimiento y mi, mi experiencia con esta gente que se lo merece a Arenal Beach, es un sitio magnífico como cuidan los detalles de la comida, el trato exquisito al cliente, tan familiar, tan cercano y, y esa es la base de todo creo, no eh, poner pasión y cariño por lo que uno hace bueno, hay muchas maneras de decir las cosas y de ver las cosas, ¿no? Eh, yo recuerdo antes, siempre en la hostelería se estudiaba que el cliente siempre tiene la razón, hasta que llega alguien que le quita la razón al cliente, pero son las formas y la manera de decir las cosas, ¿no? ¿Cómo se ve esto hoy por hoy, en este siglo XXI que estamos viviendo? ¿Cómo ha cambiado este sexto? Tú que la has vivido desde tan jovencito y ha pasado por lo, toda la época. Eh, ...la verdad, la diplomacia... No es por nada, ¿no? Es no, por algo, no, es ¿no? En la vida, ¿no? el temple, ¿no? El temple que uno que tiene que tener esos momentos de, de estrés sin que el cliente lo note. Es muy importante manejar eso. Mane para manejar un grupo humano primero somos personas y, y esa, ese temple, esa tranquilidad hay que transmitirla desde una base. Y eso es lo que es. sigo luchando día a día porque es algo que a mí, en mi historial, realmente es lo que no he tenido justamente. Y he aprendido de mucha gente que ha trabajado conmigo, que me ha enseñado a tratar de calmarme, a contar hasta 10 primeros que mi padre también siempre lo decía, es muy importante que cuentes hasta 10, no te calientes, soy argentino, hablo así un poquito, no te calientes, porque si te calientas pierdes, deja que hable el otro, escucha primero y luego vas a poder resolver todo tipo de problemas de la mejor manera, con la mejor forma de decirlo y que la persona inclusive se feliz, porque le has contestado de la forma que no se esperaba. No entrar en la dinámica la del nerviosismo. También. Exactamente. <risa> ese nerviosismo, tratar de tra transformarlo en tranquilidad para el También cliente. tú estabas oh. un poco también vendiendo, ¿no? Porque también sí. ese trabajo también es, es vender, ¿no? El mejor producto. Te comprende un poco la psicología, también juega un poco, ¿no? El conocer ya al cliente. De y ver lo que necesita. Exactamente. Lo que quiere, ¿no? Tratar de adaptarse a la necesidad del cliente. No es vender un producto por precio o lo que sea, sino porque el cliente es el producto que se puede permitir, ¿vale? ...y que sea el mejor producto de lo que se pueda permitir... ...a eso buscamos... ...hay gente de todo tipo y hay gente que pide cosas... ...sin conocerlas, solamente por el precio... ...porque tienen dinero... ...y eso con esa gente es fácil... ...porque siempre ellos directamente te piden esas cosas... ...lo caro, pero después está la, otra, la persona que... A lo mejor está un poquito más corta de efectivo, de dinero, pero quiere venir a comer o cada día o cada dos días. Entonces intentamos darle algo de precio-calidad que creemos que es lo mejor y recomendarlo de la mejor manera. A pedir, a compartir cositas al centro primero, que eso se está estilando mucho, ¿no? Poner cositas al centro a picar, ¿no? Es una tendencia, el tapeo, las medias raciones también que, que es un poquito... No se lleva aquí lo del tapeo, pero las medias raciones y las raciones enteras pero al centro siempre a compartir. También es una filosofía que queremos implementar, ¿vale? Para que la gente pruebe distintas cositas de las que hacemos, que son espectaculares. Y ¿Tu filosofía es que la gente quede contenta? Exactamente, sí sí, ¿no? exactamente. Y si somos partícipes en, en que, que eso salga así y pasa por nuestras manos, lo vamos a hacer siempre que podamos, por supuesto. Bueno, también te habré contado con muchas anécdotas, igual tienes alguna que contarnos, ¿no? Porque estando aquí en la playa, en el mar, te habrá ocurrido a lo mejor que la gente viene mucho buscando por pues, el pescado, porque estamos en la costa, aquí Exacto. tenemos el mar y bueno, pues el pescado, ¿no? Pero sin embargo, el cliente ya psicológicamente tú has pensado que lo que le gusta es la carne. Exacto. Y aquí tenéis muy buenas carnes también. Creo que ¿Cómo? sí, creo que sí, creo que la sí, carne sí, es ¿eh? algo que lo que más se vende siempre y por más que está el tema este ahora de... ...de la, la gente, los veganos, los vegetarianos... ...que es como una tendencia, una moda, de comer sano... La gente, la carne, va a seguir comiéndola siempre y es el producto estrella que siempre se vende. Y cuando uno hace bien la carne y la trata bien y tiene buena materia prima, es fácil, ¿no? Convencer a alguien de que pruebe esto, con que venga con ganas a lo mejor de comer pescado, tal cosa, y empieza con algo de, de pescado, de marisco, alguna fritura, y luego se termina comiendo entreco de anguas argentino, por ejemplo. Tenemos a Daniel Cosa en la cocina, es un experto. Exacto. <risas> Tenemos al chef Daniel, que es una, una, una cocina maravillosa, ¿vale? Y las carnes que maneja... Mal. La Arena Albiz da este servicio tanto de carne como pescado. De excelencia, te damos la enhorabuena por tu Muchísimo. profesionalidad, por tu bien hacer. Nos ha atendido de maravilla y todo el mundo pues está encantado contigo. Así que de verdad, enhorabuena. Y bueno, pues esperamos que mucha gente venga a disfrutar tanto de Arenal Beach, del servicio de la gastronomía. Felicidades, muchísimas gracias, muchísimas gracias de vuelta por venir. Primero, conocer nuestra casa y, y es su casa cuando quieran aquí. Y a todos los invito a que pasen por Arenal Beach que van a pasar un, un día, una noche, una velada estupenda. Tanto en las hamacas, o en el chilao, o en la sala del restaurante. Las hamacas, que hay hamacas ya, que ahí claro, pues no había, hay que están Hay, que, hay que, que, que, que, que reservar, que están todas está ocupadas, que está está que está ocupadas así que, hay que con tiempo hay que reservarlas. ¿vale? Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Adiós.